Bueno, con, con este evento lo que estamos buscando es transmitir a nuestros clientes las novedades del último año. Este es un evento que hacemos todos los años y yo creo que este es de especial importancia por los mensajes que estamos trayendo. Uno de ellos es fundamental ahora en el, la forma de comunicarse que es el vídeo y luego yo creo que otro mensaje muy importante del fórum de hoy es la apuesta estratégica que está haciendo Avaya por la pequeña y mediana empresa. Pues nosotros estábamos registrados, teníamos por encima de las 500 personas, teniendo en cuenta que hay más personas de empresa, pues estamos hablando de, de más de 300 clientes que muestran mucho interés por las soluciones de Avaya. Sí, eh, el año pasado fue un evento muy bueno también y, y hubo mucho aforo de personas, pero este año yo creo que, que, que lo hemos superado. También es verdad que yo creo que este año los mensajes que estamos lanzando son de un interés extraordinario, porque el tema del vídeo con la adquisición de Radvision que ha hecho Avaya es un punto diferenciador. Y luego en el entorno económico que estamos, el OPEX frente al CAPEX, el mensaje que estamos dando de cloud y virtualización, yo creo que también es un mensaje que a la gente le interesa mucho. El vídeo es una apuesta estratégica porque nos da una forma distinta y más ágil de comunicarnos y de compartir información y de sentir la cercanía y la presencia tanto de clientes como de empleados en cualquier momento. Bueno, nosotros somos eh, optimistas nosotros tenemos un optimismo moderado, es decir, vemos claramente áreas de crecimiento, es decir, la apuesta que Avaya está haciendo por el vídeo, ya nos está dando cifras importantes de crecimiento, de market share, la apuesta que está haciendo Avaya por el mundo de la pequeña y mediana empresa, ya llevamos varios cuartos consecutivos creciendo con, por encima de dos dígitos y toda la apuesta que está haciendo Avaya por el mundo de la virtualización también son áreas claras de crecimiento. Bueno, Avaya todos los años renueva y optimiza el programa de canal, con la adquisición de nuevos partners, los partners que vienen del nuevo del nuevo mundo para nosotros del vídeo, habrá cambios y matizaciones, pero siempre siguiendo el, el, la base común de la Avaya Connect.